Buongiorno, caro amigo, da Pablo, el giorno de hoy, cosa faccio? Faccio un entrenamiento que se llama Crofi Metal, mira comando, tú que estás iniciando o que seas entrenado, lo puedes hacer, siempre lo fai a tu ritmo, yo lo voy a repetir dos veces, no lo hago tres porque se diventa el video muy largo, como me dicen Pablo, es largo el video, no me gusta, no riesco. pero mira comando, el día de hoy ¿y vamos a Cro Metal. Otros ejercicios. Otros ejercicios. Los ejercicios los puedes guardar en cuatro. Entonces, entonces vamos a hacer el jumping jack. Vamos a hacer un poco de ejercicios del abdomen, de la gamba. Y ¿qué más? Vamos a hacer el burpee, el trichipiti, el jumping jack. Estos ejercicios que ya conocen en, en, en el canal porque ya lo he fatto. a saludar a Marco, a Giuseppe, Claudia, Marcela, a Nidia. Tú tienes que me guardan. Gracias por guardar este canal. <ríe> Cómo se metros. ascolta, ¿cómo fachamos nuestro método de labor, otros ejercicios serán un ejercicio Pacho 1, dopo el alto, el alto ta, ta, ta, ta, ta. las pausas de recupero serán pocas, pues este ejercicio te ayuda a guadagnar un poder de condiciones físicas, mira comando, adiós que está arribando la primavera, lo estar en forma confusísima, mira comando, vamos, iniciamos, vamos a iniciar, Este comando, un poquito de, de movilidad articular, ¿no? Porque si nuestros músculos se, se preparan a gamba <risas> ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, próximamente arribarán los vídeos con, con los concilios de que cosa manjar en la cera, la matina ya he uno de eh, las primeras colaciones en energética Voy a hacer el otro que pues, será una colación salada. Si tú aún no te has suscrito a este canal inscríbete a eso, mira comando tra, tra, tra, tra. importante, primero iniciar es un un buen riscaldamento, un pochino de corsa, la bicicleta, manjar cual cosa, ¿no? cual cosa que sea quien quiera, ok, a la hora, con estos otros ejercicios vamos a iniciarlos uno para el otro, inicio con John Pinchado, echamos 30 vueltas eh, y después finalizamos, prendemos un poco de área Pienso positivo, continúo el otro, ah, voy a explicar, eh, yo voy a hacer el, el, el pusha o los piegamentos No hay huevos lo hacemos normales, normales, normales, las donas lo pueden hacer corto, corto, corto, corto, corto, corto, corto, corto. ¿ok? <ríe> Prepárate, bebe un poquito de agua, agua, agua. pura y natural. Ah, rica, está bonita, está arribando la primavera, guarda te ha comportado bien, te dará una flor más grossa. Ok, si sí va, si sí va, si sí va. Voy a iniciar con jumping ya. 30 jumping ya. 30, si sí va, si sí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, 30, 30. ¿Cuál continúa? El fondo, guarda, toma. El fondo, guarda. Lentamente. Vamos a 5 vueltas. Giro, fino de vale. Sopa Nuevamente. No te rindas, no te rindas. Guarda, puente, guarda. entonces me guarda, 5 guarda, otra guarda, 5 tipo 5 guarda, los guarda, 5 pasamos? 4 guarda, 5 varios 5 guarda, 5 2 5 guarda, 5 5 al alterar, alterar, sí, sí. sí. alterar, alterar, alterar, uno par. 10 y dopo alterar, subito, monta alterar, alterar, ok, alterar, yes, yes, yes. Tres. dos, tres, Seis. alterar, alterar, ocho, Mounted Climber, vamos a fare 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el 10, 60 Se no? <ríe> y aquí Mounted Climber, a ver ¿Qué pasamos? Vamos a hacer el burpees. Burpees. Se te volta. Se te volta. Si sí va, si sí va. Prendo baño. No te rindas. <risa> soy fuerte tú, soy fuerte. Bueno, no se mola más. No landeamos el burpees. Ok. Aterra. Cuarta. A. A. Salgo. Aterra. Se te volta. Tres. 5, 2 en piú. Un poquito más. Uff. Yo me aleno. Yo me aleno con T. Saltillo. Sí, sí. Vamos a jugar un poquito de trichito. Cuidate, cuá. Aterra. Aterra. Voy a apostarme. 3 4 5 Torno en 1 2 3 4 5 2 5 Nuestro último ejercicio Vamos a hacer el, el squat Pero Vamos a yungar el salto jump cuantos guarda la postura estiendo estiendo falto 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ok voy a hacer una pausa una pausa la pausa no te veré el tiro de A eh. Este ayuda a el tono muscular. guárdalo, cual. Si tú lo falles, una, dos, tres vueltas. Mira, comando. Cuando no La mano.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 9, cual continua, la abdomen. un <risas> poquito piato, no? Imagino tanto questo giorno. Qual consiglio? continua? El ponte, el ponte, ponte, faccio un el ponte. Come, come, come. Piano piano, tieni, tieni, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Cuenta de vuelta, 5 y vuelta, va. Torno, torno. Tu echas en lo que tu riesgas. Ok, Atenta. terza. Uh. Cuarta. Cuarta. Sigue a fondo alternado. Doce, a La parte. Postura. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Vas, vas, va. Sube, sube. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez, uno, enduro. Perfecto. Sigue uh, continua. Pusia, pusia. 10 eh, con 20 mountain climbers mira comando, no te mola muy 10, 10, 10 Cuarto de fondo 5 6, 7 9 10 ¿cuál continúa? <ríe> eh, mountain Climb, 20, 20, 20 1, 2, 3, 4 3, 3, 1, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, a terra 4 1 2 3 4 5 non in più 3 ultimo 5 Consenso. Sus el poste. Vamos a mover. ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? ¿Cuál reales. esto reales. Tú te haré conmigo. Yo me arena más conmigo. Yo sí. me grande. ¿Cuál continúa? El La caminata. Vamos a trabajar. te ayudo. Con el mano, Con el pie. Resposta. Resposta. Da, da, da. Three, three, three, okay. para finalizar De right. One One two, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! 3, 4, 5 Último Último Grande, grande Si lo hay falto, es cumplimiento No era fácil Grande, soy un grande Todo lo que fallo aquí, domándese, ¿verdad? Yo no dime en per fare stress prendi un po' di aria sorridere essere positivo dormire bene e allenarti bene così ritorni. prima o poi devi il superiore se ancora non ti sei iscritto al canale iscrivetevi adesso Victor, Paolo